Desarrollamos unos sistemas e implementamos en nuestras redes. Esto nos permite tener la capacidad de prevenir, alertar en caso que tengamos algún ciberataque. Se fortaleció la capacidad de ciberdefensa de Colombia. Se crea el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos o CECIR. Operación Valor, Serie Web, segunda temporada.